Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señoras, señores. Efectivamente, como se dijo, represento a la plataforma PRO, fue la plataforma catalana encargada de recoger las 180.000 firmas que se tramitaron en la iniciativa legislativa popular para que el 28 de julio del 2010, finalmente, en el Parlamento de Cataluña se consiguiera la abolición de las corridas de toros. fue, un, fue un, realmente un espectáculo, digamos, mediático, también muy interesante saben ustedes que tanto los activistas de los derechos de los animales como las personas que firmaron esta iniciativa, que estaban de acuerdo con ella pero que no llegaron a firmarla eh, nos sentimos muy orgullosos el día 29 de julio esta noticia fue portada del 70% de los periódicos del mundo hicimos una encuesta y realmente fue impresionante la atención mediática que tuvo este tema y la importancia que tuvo para que otras eh, zonas, digamos, de eh, diferentes partes del mundo, y no solamente en el tema de las corridas de toros, sino en general, entendieran que el asunto de la protección de los animales, tal y como dijo ayer el compareciente Enrique Alonso, es un asunto de derecho público, es un asunto político, en definitiva, no necesariamente partidista, creo que eso se apuntó varias veces en estos días, pero sí un asunto público, un asunto de derecho público y político. por lo cual Interesantísimo que eso haya sucedido y quiero agradecer muy especialmente que nos hayan invitado también a decir pues lo nuestro ¿no? aquí en, este, en esta casa democrática. Evidentemente, lo que se está tramitando aquí es una iniciativa legislativa popular que merece todos mis respetos porque creo mucho en la democracia participativa. ...creo mucho en que eh, la sociedad civil se implique también en las cuestiones de la política... ...que haya más acercamientos, que tratemos de evitar ese divorcio... ...que se está generando entre la sociedad civil y el sector político... ...y una de las formas de evitarlo probablemente sea eh, pues atender con mejor eh, digamos, eh, diligencia las iniciativas legislativas populares. Yo estoy muy de acuerdo con eso y todos mis respetos para la plataforma que juntó las firmas en dos sentidos... Primero, en el sentido de que sé lo difícil que es llevar adelante una iniciativa legislativa popular, el esfuerzo que eso supone. Y, por otra parte, en especial con estos activistas, porque están luchando contra un contra un combatiente muy duro, que es la época. Evidentemente, eh, las corridas de toros, yo no sé si son buenas o malas, no me, gust, no, no me gusta entrar en los debates de los buenos o los malos. ¿no? Creo que tenemos que trascender esos debates de los humanos en términos generales, pero sí son anacrónicas. Eso sí que es un hecho. Entonces... Eh, y esto lo quiero comentar desde un punto de vista, vamos a decirlo, sociológico. Ustedes saben que hay dos formas de analizar los hechos sociales, dos grandes formas de analizar los hechos sociales. Una es el análisis diacrónico y otra es el análisis sincrónico. Me va a corregir seguramente el profesor de sociología si cometo algún error en esta, en esta línea. Pero básicamente lo que yo creo que el, el gran desencuentro que podemos llegar a tener eh, los digamos, defensores de las corridas de toros y quienes defendemos, en cambio, su abolición, es esa visibilidad, esa visión. Miren, el análisis diacrónico es aquel que compara un hecho histórico o un hecho consigo mismo a lo largo de la historia. ¿Qué quiere decir? Cuando se habla de las corridas de toros, que yo lo he visto estos días por aquí, se habla, bueno, pues empezaron aquí, luego se reformaron, luego las trataron de prohibir, luego las protegieron, luego las volvieron a reformar, etcétera. Se la compara consigo misma a lo largo de la historia. Los hechos sincrónicos son los que comparan los hechos sociales o históricos con otros hechos de la misma época. Entonces, nosotros podemos pensar en la corrida de toros pues en la época de la Inquisición y evidentemente creo que no me genera ninguna disonancia cognitiva el hecho de que hubiera habido corridas de toros en la época en que la vida humana tampoco valía nada. O incluso en épocas de guerras, en época de máxima violencia, como la guerra civil, donde la vida humana tampoco valía un duro. Entonces, es evidente que hay... Eh, digamos, cierta sincronía en los hechos sociales. Lo que tenemos que preguntarnos es a día de hoy en qué mundo estamos, o mejor dicho, cómo tenemos que legislar para llegar al mundo en el que queremos estar. Entonces, el análisis sincrónico de la corrida de toros, si nosotros vemos la corrida de toros desde una visión sincrónica, realmente nos damos cuenta que son una excepción, y eso lo demuestran las leyes. Las leyes excepcionan a la corrida de toros, las leyes de protección animal las excepcionan. Por ejemplo, se hablaba estos días de que en Canarias las corridas no están prohibidas, simplemente no están excepcionadas. Que es lo que pasa en todas las comunidades autónomas? Son una excepción en la ley de maltrato animal. Y lo que se hizo en Cataluña, por ejemplo, fue eliminar esa excepción. Tenemos que prohibir las corridas de toros sino hasta cuándo las vamos a seguir permitiendo de forma excepcional y esa es la pregunta que tiene que hacerse una sociedad que, se, que la respuesta sea 50 años más 100 años más, no, no tengo la menor idea realmente de, de, este, de este punto pero sí que es un hecho de que son una excepción por lo cual la pregunta es no es si prohibirlas o no prohibirlas sino si las tenemos que seguir permitiendo cada día que pasa que hay una excepción en esa ley se las sigue permitiendo entonces yo simplemente decirles una cosa, las leyes provienen del análisis sincrónico y no del análisis diacrónico. Una cosa es que nosotros escribamos literatura, que hablemos de los cuadros, que hablemos de la música, que hablemos de todo lo maravilloso que pueda haber rodeado a, eh, digamos, el evento de las corridas de toros, o la actividad, las actividades artísticas que rodearon a la corrida de toros como rodearon tantas otras cosas buenas y malas. En la historia de nuestra humanidad el arte se hizo sobre lo bueno y sobre lo malo. Por eso creo que no es el debate, lo bueno y lo malo. El debate es otro. Y eso es el debate que proponemos los defensores de los animales. Por lo cual, yo pienso que ese es el primer punto a tener en cuenta. ¿Qué es la ley? La ley no deja de ser la materialización de un análisis sincrónico de la sociedad. Por lo cual, lo que se decida en esta casa va a hablar de en el punto histórico en el que estamos. El segundo punto que me gustaba tocar también para generar cierta clarificación es el asunto de la libertad individual. He escuchado durante el día de ayer en varias ocasiones que la prohibición de las corridas de toros o la prohibición de cualquier actividad vulnera la, la, la libertad individual. En cierta medida puedo llegar a entender esa interpretación, pero bajo ningún punto de vista puedo llegar a compartirla y Creo que no es una idea mía, creo que en cierta medida la pragmática de la política me acompaña o me acompañará en este discurso. Miren, la libertad individual parte de lo que la sociedad considera que está bien y que está mal. Nunca por debajo, siempre por arriba. Porque si esto no fuera así, esta casa no tendría ningún sentido. Si prohibir fuera feo, este Parlamento sería feo. Entonces yo lo que creo que tenemos que plantearnos es qué cosa pesa más que otra. Miren... Yo creo que los verdaderos enemigos de la libertad no son aquellos que intentan limitarla, son aquellos que intentan utilizarla para justificar según qué tipo de comportamientos. Eh, la palabra libertad nos genera cogniciones positivas a los seres humanos. Si yo te digo la palabra libertad, digo la palabra esperanza, la palabra regalo, hay palabras caricia, nos genera cogniciones positivas. Si yo en cambio te digo la palabra guerra, sangre, muerte, violencia de género, cogniciones negativas. Esto funciona así. ¿Por qué? Porque las palabras detrás tienen un concepto. Y si la palabra libertad nos genera cogniciones positivas, es porque hemos sabido limitarla. Porque si no, tendríamos miedo de la libertad, de la libertad del otro. De la libertad del otro de violarme, de la libertad del otro de robarme, de la libertad del otro de agredirme. Por lo cual, si tenemos connotaciones positivas cuando escuchamos la palabra libertad, es simplemente porque hemos sabido limitarla. Cuando se prohíben unas actividades, se hace con el objetivo de proteger otras virtudes superiores. Entonces, creo que los verdaderos enemigos de la libertad no son quienes pretendemos generar un piso, un suelo social de lo que consideramos que está bien y que está mal. La libertad individual nunca parte por debajo de eso, señores, y ustedes lo saben perfectamente. El último punto que quiero tocar ya para ir concluyendo es el asunto de, de la reconversión del sector taurino. Ayer escuchaba, y esto yo no pensaba traerlo, pero ayer escuchaba al compareciente Enrique Alonso, y creo que dijo algo que creo que fue lo que mejor lo mejor que se dijo el día de ayer, se dijeron muchas cosas muy buenas, ¿eh? pero ayer se dijo una cosa muy buena, dice, sean capaces, señores, de mantener el toro de Lidia, de mantener la dehesa, de mantener todo el arte que ha girado y gira alrededor de este evento, sin mantener el espectáculo. Y yo pienso que ese es un desafío enorme, muy grande, muy difícil, pero en definitiva, para eso estamos. Entonces, cuando me pongo a pensar, se habló, por ejemplo, de los puestos de trabajo. Yo no sé si las cifras bueno, me generan algunas dudas. Vamos a. Una cosa que quiero, sí, pedir abiertamente, porque ustedes nos han llamado aquí a nosotros y yo, muy humildemente, pues hago algunas recomendaciones. Evidentemente, la primera recomendación que hago es que se verifique punto por punto los datos de la declaración de motivos de la ley. Yo sé que en la pragmática parlamentaria la declaración de motivos no es más que una formalidad pero en un sentido filosófico creo que es lo que motiva todo el resto de la ley, como lo dice la palabra. Entonces creo que tiene que ser revisado. Ya sí. ayer quedó bastante claro con las preguntas del señor Chusté que eh, eh, el PIB, por ejemplo, pues no era correcto, ¿no? el 2,4%, y yo creo que lo de los puestos de trabajo me parece que tampoco, por lo cual les pediría que la primera medida que se tome es la corrección de todos esos elementos, se ponga un comité de estudio para verificar que esos datos sean correctos. Entonces, cuando se habló de los puestos de trabajo, pues ahí eh, a mí me interesa entrar en un punto muy importante. Igual que como dije con la libertad, creo que la verdadera defensa de los puestos de trabajo no la están ejerciendo quienes quieren mantener a capa y espada, para usar jerga taurina, este, esta actividad. Porque esta actividad se va a acabar de todos modos. Entonces no tiene mucho sentido seguir invirtiendo en mantenerla. Creo que tiene sentido utilizar las mismas subvenciones públicas que se utilizan hoy en día para mantener la actividad del espectáculo, usarlas para reconvertir el sector. Hacer una reconversión exitida del sector. Y hacerlo de forma tranquila, pausada, estudiada, creando un comité de expertos, estudiando qué empresas se quieren reconvertir, porque muchísimas empresas... ...del sector taurino quieren reconvertirse y salir del negocio, porque realmente, como se estaba diciendo, pues lo están pasando un poco mal. De verdad que no son una excepción en la línea general de lo que va pues esta crisis que estamos viviendo, pero sí que es evidente que se podría hacer. Yo pienso que todas las decisiones que tomemos desde ahora para dentro de un tiempo evitarán que dentro de un tiempo tengamos que tomar las decisiones para ahora. Y toda decisión que se toma para ahora se toma mal, y se toma de forma poco estudiada. Y ese quiebre que se puede llegar a generar en este sector, ese quiebre realmente puede ser lo que deje puestos de trabajo en la calle. Personas en la calle y empresas quebradas. Yo les quiero decir sobre todo a las personas que hoy por hoy trabajan en el ámbito taurino, que no tengo nada en contra de ellos, ni mucho menos en contra de los aficionados. Por el amor de Dios, cuando se dice eso, a veces realmente me duelen los oídos. Yo no tengo nada en contra de ellos, tengo en contra de una actividad... Porque hace sufrir a un animal. Simplemente es eso y porque proyecta la violencia en la sociedad, como muy bien explicaba ayer la señora Baquer. Entonces, evidentemente mi contrariedad es a eso. Por eso les digo a estas personas que viven de este mundo que no se dejen engañar. Que esta actividad que se está haciendo, esta pretensión de la defensa del espectáculo es lo que los va a dejar sin trabajo dentro de un tiempo. ...que realmente los defensores de los puestos de trabajo... ...lo que tienen que hacer es pensar cómo se reconvierte esto de forma urgente... ...para empezar a trabajar de forma pausada. Para acabar... ...mil disculpas, le pido si me extendí un poquito más de la cuenta... ...para acabar, eh, decirles que estoy pues abierto a, a todas las preguntas que quieran hacerse... ...espero poder estar a la altura de responderlas... ...simplemente decirles que urge una revisión de la relación que tenemos los seres humanos con los animales. Hasta mediados del siglo pasado pensábamos que los animales eran cosas, veníamos arrastrando esa visión cartesiana que se quedó sin efecto tras las teorías de Darwin. Y como bien dijo también ayer, vuelvo a citar al señor Alonso, Europa ya no tiene dudas, los animales no son cosas, por lo cual no pueden ser tratados como tales. Necesitamos con una gran urgencia esa revisión. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Compartiremos el, el tiempo intentaré ser lo más breve posible. Muy buenos días, don Leonardo. Bienvenido a esta comisión y muchísimas gracias por su sugerente, créame, intervención. Hombre, yo le pediría que no nos psicoanalizara, Si es posible, si me lo permite. Pero, en fin, hay algunas cosas en las que estoy de acuerdo con usted. Vivimos en un momento, en un mundo muy contradictorio, es verdad. En España, eliminar una vida humana, dependiendo del momento en el que... Pues es un derecho, lo sabe. Vivimos en un, una sociedad que es, como le digo, contradictoria. Y es verdad que el mundo de los toros es una excepción. También estoy de acuerdo con usted. ¿Y hasta cuándo durará? Usted dice que se va a acabar de todos modos. Yo no sé qué datos tiene usted para poder hacer esa afirmación, porque parece ser que estamos todos fuera de nuestro tiempo los que somos aficionados a los toros pero pues durará hasta que hasta que quiera el pueblo porque esto es una es una tradición una fiesta un espectáculo un misterio magia popular estrictamente popular yo le preguntaría ¿por qué se prohíben los espectáculos taurinos o por qué se, se prohíben los toros en, en Cataluña? cuál es la razón última es el sufrimiento ¿Por qué entonces se prohíben un tipo de espectáculos y otros no? ¿Qué les diría a aquellos que dicen que esa prohibición supone cercenar o negar el derecho a decidir de los catalanes en ver o no participar de un espectáculo taurino? Yo creo que los toros terminarán cuando efectivamente, esa excepción que supone efectivamente el sacrificio, el sufrimiento de un animal, los valores que transmite la fiesta sean menores del propio valor, respeto animal, hasta entonces. Pero yo hay una cosa en la que no estoy de acuerdo con usted, sin perjuicio de polemizar, que, que me encanta, pero usted dice que el mundo de los toros proyecta una violencia que yo no acabo de creerme, porque mire que vemos en nuestra sociedad actos de violencia, motivaciones que generan como causa... Si usted me dice un solo acto de violencia provocado como motivación por la afición al mundo de los toros, en una persona, frente a otra, no sé. Yo es que creo que hay que limitar a veces esas expresiones, porque me parece que, que, que día a día, yo sinceramente no encuentro que efectivamente eso sea así. En fin, y... Y nada. Agradecerle, agradecerle su intervención y decirle que, desde mi punto de vista, yo creo que aquellos que se dedican a prohibir, pues hombre, también son, de alguna manera, aunque a usted no le parezca, enemigos de la libertad. Y muchísimas gracias por su sugerente intervención. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Eh, bueno, ante todo, pues agradecer al compareciente, al señor Leo Anselmi, que pueda estar hoy con nosotros. Agradecer su exposición y también, pues como compareciente propuesto por el Grupo Mixto y concretamente a iniciativa de Esquerra Republicana, pues decirle que también eh, estamos a su disposición para ayudar en todo lo que sea de menester. ¿no? Eh, yo quería hacer un, algunas preguntas. Eh, el señor Salvador me ha sugerido alguna más, ¿eh? Uh, en su intervención. Uh, la primera es que oiga, yo sí que le pido que psicoanalice y que lo haga más. Porque uh, encontrándose o ante gente que disfruta viendo cómo se tortura, cómo se llena de sangre un circo, cómo se mata a un animal, pues esas personas son dignas de ser psicoanalizadas. Por eso le pido que lo haga más de lo que está haciendo. Eh, en segundo lugar, respecto a las diferencias entre diferentes prácticas relacionadas con los bóvidos, eh, tal como nos comentaba el compareciente anterior, señor Zaldívar, eh, yo también creo que hay diferencias notables en los espectáculos en los que se mata al animal y los que no se mata al animal. Matar no es una anécdota, no puede serlo nunca, y es posiblemente la muerte. ...del animal en los toros, como nos decía el veterinario, lo que produce más dolor en todo el proceso, terrible proceso, al cual se somete a, al toro de lidia. Y finalmente también agradecerle al señor Salvador pues, que defienda el derecho a decidir, o que lo mente al menos, una cosa que, como sabe, pues nosotros eh, estamos muy de acuerdo en todos los aspectos, ¿eh? no solo eh, de que un pueblo pueda decidir su futuro... Uh, ...o puede decir si quiere vivir con una fiesta como la de los toros o no, sino también el derecho a decidir de las madres sobre pues, uh, eso lo que los concierne. Preguntas directas ya al señor Anselmi. Se ha hablado aquí de las ayudas al toredo. Se ha llegado a decir en alguna ocasión, incluso ayer, que uh, no había tales ayudas, que no existían las subvenciones... Eso, evidentemente, es falso. Los mismos, eh, los mismos ganaderos y promotores del espectáculo reconocen, y lo han reconocido de forma sostenida y repetida, que sin esas ayudas no sería posible la fiesta de los toros. Es evidente de que existen. Quisiera que nos diera algunos ejemplos, que nos cuantificara si puede ser, en la medida de lo posible, eh, o parcialmente, pues eh, la fiesta del toreo. Eh, si eso afecta a todas las administraciones del Estado español por qué el Gobierno español no nos da cifras, por qué cuando le ofrecemos cifras nos dice que no son ciertas, pero no nos da cifras alternativas a las que damos nosotros, por qué, en definitiva, no hay transparencia en ese tema en lo que concierne a todas las administraciones españolas, no solo el Gobierno. No solo el gobierno? Y, en último lugar, también le pediría, pues, usted sabe que hemos participado también en estudios sobre... Eh, las finanzas, sobre las ayudas al toreo, eh, no solo en las administraciones españolas, sino también en lo que se refiere a, a, a los estamentos europeos. ¿no? Eh, ¿Se ayuda o no se ayuda a la cría, por ejemplo, del toro de lidia a través de la PAC, de la Política Agraria Común, sí o no? ¿A través del Fondo Social Europeo, sí o o no? ¿Qué detalles nos puede ofrecer ahí la misma pregunta? ¿Por qué no hay transparencia? ¿Por qué no se nos explica lo que se dedica? Eh, tengo entendido que hay una iniciativa interesante por parte de eurodiputados que se llama No More Funds, No Más Fondos para el Toreo. ¿eh? ¿En, qué, ¿En qué situación está esa iniciativa? Y finalmente también una iniciativa que yo creo que debe ser comentada aquí en sede parlamentaria sobre el Parlamento holandés que ha aprobado... Una iniciativa, por unanimidad, para pedir a los estamentos europeos que dejen de subvencionar la cría del Toro de Lidia y el Toreo. La pregunta es, ¿puede ser que todo el, Parlamento, todo el Parlamento holandés esté equivocado por unanimidad cuando pide la supresión de algo que, según algunos, no existe? ¿Todo el Parlamento holandés está pidiendo algo absurdo? ¿Sí o no? Gracias. Muchas gracias, señor Borges. Muchas gracias, señor presidente. Quería darle la, la bienvenida, a señor Anselmi, a esta, a esta comisión y agradecerle eh, su comparecencia y, el, y su intervención. ¿no? Creo que su comparecencia es muy importante porque, de alguna manera, eh, la plataforma PRO sobrevolaba ayer en muchas en muchas intervenciones. ¿no? De hecho, los promotores de, de esta ILP eh, venían a justificar su iniciativa precisamente como una reacción a, a lo que a, a lo que se aprobó a la ILP de la plataforma ProU, que se aprobó en el Parlamento de, de Cataluña, ¿no? Y también es verdad que entre los objetivos de, de esa ILP, de esta ILP taurina que debatimos ahora, estaba expresamente y así lo dijeron sus portavoces hasta tiempos recientes que volvieran los toros a Cataluña. Esa era una, una cierta obsesión. Ahora ya no. Ahora ya no lo dicen. Ayer todos los juristas estaban de acuerdo prácticamente en, en, que, en que era imposible que esta ley pudiera eh, obligar a las autoridades eh, catalanas a, a, a autorizar a, a esa excepción para que pudiera haber corridas de toros en, en su comunidad autónoma. Todos los juristas decían eso y el propio señor Giver, el, el portavoz de, de la Federación de Entidades eh, Taurina de Cataluña y promotor de la ILP que debatimos ahora, llegó a decir que no le interesaba llevar los toros a Cataluña con lo cual me dejó bastante perplejo, yo no sé si los medio millón de firmantes se pueden sentir engañados por esa, esa situación que se, que se constató, que pudimos constatar ayer ¿eh? porque se les vendió digamos un objetivo eh, icónico muy relevante que es volver los toros a, a Barcelona y, y sin embargo ayer quedó claro que eso no va a suceder. Eh, me ha resultado eh, especialmente sugerente su, su propuesta de, de reconversión. ¿no? Eh, la verdad es que también en unas líneas similares se pronunció el señor Alonso eh, ayer. No, él hablaba hacía una cierta comparación con las con reconversiones industriales. Citaba un caso concreto que había pasado por el Consejo de Estado, recientemente, no tiene nada que ver, no, no, no, no estoy comparando, pero él, él, él citaba el caso de las de las minas antipersona que están prohibidas internacionalmente, que el Gobierno español tendrá que prohibir su fabricación en, en España y que se van a encontrar un problema con una industria a la que se obliga a, a cesar su negocio. ¿no? Entonces, ¿debe ser compensado no debe ser compensado? ¿Debe haber un esfuerzo eh, por la reconversión del sector eh, me consta que en el Reino Unido eh, la caza del zorro primero se prohibió en Escocia, luego se prohibió en Gales y finalmente se prohibió en Inglaterra. Y, eh, y no me consta que haya habido ningún proceso de reconversión ni que haya habido ayudas públicas para, para ese sector, que sin duda lo habrán lo habrán reclamado. ¿no? Pero en todo caso, hay experiencias eh, de, de hechos eh, similares, ¿no? En todo caso ciertamente estamos viendo aunque no está amenazado no está herido de muerte aunque no está herida de muerte la tauromaquia como defendía ayer vehementemente el señor núñez está claro que la caída del mercado es, es, es enorme muy superior a la caída del mercado propiciada por la crisis por lo tanto propuestas de reconversión yo tengo la sensación que habrá sectores taurinos que tal vez les resulte eh, interesante. Y ya que está usted aquí, yo creo que sería bueno que aprovechara para desmentir algunas cosas que se, que se dijeron ayer. Eh, se, dije, se dijo ayer que en Canarias no hay prohibición. Usted lo ha explicado, efectivamente. Eh, se eliminó la excepción que pesa sobre la, la tauromaquia en un momento dado. Eh, no sé si tiene información concreta y detallada sobre eso, pero igual sí que sería bueno el, el citarlo. ¿Cómo no eh, sobrevoló durante todas las comparecencias o casi todas la situación de que en Cataluña se, se prohibieron las corridas de toros y no los correbous? No sé qué tiene que ver que en Cataluña haya correbous o no con que se quiera declarar BIC eh, los, las corridas de toros. No sé exactamente la relación que tiene. Pero bueno, parece ser que esta ley en todo caso, por lo que decían unos y otros, no cubría a al Toro de la Vega o al Toro de Medinaceli, en fin, con lo cual eh, no cubría otros festejos eh, taurinos. ¿no? En todo caso, cuando hablamos de estas cosas de Cataluña y de los Correbous, yo siempre aprovecho para decir, para reconocer la coherencia de los partidos catalanes que formaban parte del Grupo de la Izquierda Plural, tanto Iniciativa cataluña Vers como Esquerra Unida y Alternativa, que estaban en contra de las corridas de toros y siguen estando en contra de los capyasats y de los embulats. Por lo tanto, eh, vaya por delante ese ejercicio de coherencia por parte de los eh, partidos catalanes del grupo parlamentario que represento en, en este momento. Eh, es cierto que hay una serie de datos incorrectos en, en la exposición de motivos. Yo creo que la exposición de motivos de la ley es importante. Veía la cara del letrado eh, y que me confirmaba que, que, es, que es importante que, que, que la exposición de motivos en una ley no es, no es baladí. No es no es baladí entonces si hay datos incorrectos es grave eh, espero que el grupo popular eh, prepare enmiendas para corregir esos esos datos no es lo mismo el 24% del pib como dice eh, del pib presuntamente aportación del mundo del toro como dice la exposición de motivos de la Ilp al 0,001 no sé qué como dijo el señor núñez ayer por lo tanto no es no es no es lo mismo ¿no? la duda que me queda es quién redactó eh, la exposición de motivos y dónde sacó los, los datos. ¿no? En todo caso, yo, yo lo advertí en el debate de, de, de toma en consideración de la ILP, yo lo advertí, nadie me replicó, y ahora me alegro de que la comparecencia del portavoz de la, de la Comisión, de la Mesa del Toro, pues haya aclarado esta, esta cuestión. Eh, presumo, por lo tanto, que otros datos económicos y de laborales y demás también pueden ser incorrectos, con lo cual habrá que... Habrá que habrá que verificarlos. Y finalmente se dijo también ayer eh, en reiteradas ocasiones, eh, en algún caso por algún compareciente y sobre todo por las sucesivas portavoces del Grupo Popular, que en Francia o incluso en Colombia se había aprobado como patrimonio inmaterial de la humanidad, habían, habían eh, pedido eh, a la UNESCO que, que, que aprobara la tauromaquia como patrimonio inmaterial de la humanidad, eh, bueno, yo sé que usted eh, colabora con la Fundación eh, Franz Weber, que es en estos momentos partner, eh, colaboradora eh, estrecha de la UNESCO. Eh, sé que conoce muy bien cómo funcionan este tipo de organismos internacionales y me gustaría que pudiera aclarar si es verdad eso que se dijo reiteradamente ayer o no, o no es verdad y pudiera desmentirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Uh, señor Ancelmi. Bienvenida a esta comisión. Muchas gracias por acompañarnos y por la magnífica exposición que, que ha realizado en nombre de la Plataforma PRO. Tengo también que felicitarle por, por su intervención. Tengo que decirle que me ha parecido muy sugerente algunas de las cosas que, que ha expuesto. Por ejemplo, cuando hablaba del análisis sincrónico, que tengo que reconocer que esta portavoz desconocía, al contrario que seguro mis compañeros, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, ambos sociólogos, por lo tanto, ellos conocedores de la, de la materia de bien seguro. No obstante, aunque esta portavoz desconociera este análisis, Sí que le tengo que decir que ayer a lo largo de, la, de nuestra intervención con distintos de los compadecientes ya formulábamos también esta reflexión a modo de pregunta. Algunos de ellos nosotros que hicimos le preguntamos si creía que la cultura era un concepto inamovible o bien, o bien era un concepto permeable permeable en el tiempo permeable a las leyes si las si el legislador tenía esa capacidad de, de definir en determinados momentos, en determinadas circunstancias, lo que suponía, lo que era cultura. Y lo preguntábamos precisamente porque teníamos el convencimiento de que ello era así, de que nosotros, legisladores, podemos definir en determinados supuestos lo que es cultura en un determinado momento. Por lo tanto, ese análisis sincrónico coincide, coincide con el planteamiento que ya formulamos desde Convergencia y Unión en las preguntas, a modo de preguntas, a los distintos comparecientes. También me ha parecido especialmente interesante la reflexión que ha hecho acerca de la libertad, la libertad individual, los límites, la definición, en definitiva… Por parte del Grupo Popular se alegó a, a modo de pregunta también o de reflexión a algunos de los comparecientes lo que ellos venían a decir que esta iniciativa suponía libertad, la libertad que se había negado probablemente en Cataluña. no Se sugería, se sugería subliminalmente esta, esta cuestión. Usted creo que lo ha definido claramente y, por lo tanto, no tengo que decir, que decir más. O sea, ¿dónde está la libertad dónde está y, y la democracia y lo que representa un Parlamento democrático, lo que representa el Parlamento de Cataluña, que sus diputados votaron? Votaron lo que creyeron en mi grupo, en, en conciencia, en el grupo de Conversión y Unión. Como bien sabe, cada uno de nuestros diputados cree, votó lo que en conciencia consideró más oportuno. Por lo tanto. La libertad creo que, que se expresó claramente en esa votación en el Parlamento de Cataluña. Um, pasando ya a otra cuestión, ayer uh, se, se insinuó a lo largo de distintas comparecencias um, que el origen de la prohibición en Cataluña no era tanto todos sí, todos no, sino que había otro, otros motivos, otros motivos de índole política, de, de nacionalista, de, de nacionalista catalán, ¿eh? para entendernos y hablando claramente que aquí lo que era, uh, estábamos ante un pulso, ante un pulso um, entre Cataluña y España en relación a una cosa simbólica uh, española, como son los toros y que ese era el origen de la prohibición en Cataluña, entre otros muchos. ¿no? Mm, ustedes, como promotores de la iniciativa en Cataluña, me gustaría que, que nos explicaran también y que aclararan esta cuestión, porque quién mejor que ustedes, que fueron los que estuvieron buscando ese, ese número ingente de, de, su, de, de firmas ¿eh? que a usted ha dicho con tono muy respetuoso que sabía perfectamente el esfuerzo que suponía una iniciativa legislativa popular y que, por lo tanto, usted también reconocía ese esfuerzo en la iniciativa que ahora estamos debatiendo. Por lo tanto, usted, como promotor, como representante de, de Pro, que también vivió ese proceso desde su origen en, en Cataluña, creo que es oportuno que también aclare hoy aquí cuál fue el origen de esta iniciativa en Cataluña y si percibió que tuviera algún otro tipo de connotación que, como el que se pudo insinuar ayer aquí en distintas de las comparecencias. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Eh, muchas gracias, eh, señor Anselmi. Eh, no, nos ha parecido una intervención eh, la suya. Muy inteligente, y eh, le aseguro que digo inteligente como un elogio, porque las palabras van cambiando de significado. En la antigua Grecia, político era el que se ocupaba de los problemas de los demás, e idiota era el que se desentendía de los problemas de los demás. Ahora parece que el que se preocupa de los problemas de los demás es un idiota <risa> y se van, se van cambiando el significado de las palabras. Así que, inteligente, me ha parecido muy inteligente en el, como, como elogio, eh, me ha parecido una, una intervención eh, que, que, que penetra en eh, algunos de los, de los problemas que, que, que, que estamos aquí abordando y penetra profundamente. Eh, yo, yo creo que nos estamos enfrentando a dos ejes, eh, que este problema en el que estamos, los problemas se defienden, como no tienen ni cuernos ni, ni estoques ni nada, los problemas se defienden rodeándose de complejidad. ¿eh? Entonces, la, la forma de, de resolver los problemas es ir quitándole complejidad, ¿no? ir analizándolos. Y yo creo que aquí nos encontramos frente a un problema... ...que tiene como dos ejes fundamentales... ...aunque hay otros más, más pequeños... ...o menos, menos importantes, menos esenciales... Eh, ...un eje es sin duda el de la conciencia ecológica... ...la conciencia animalista, la conciencia... Eh, ...y otro eje es el de la identidad... ...el de la identidad de un, de un país, de un, de un, de un pueblo... De, de, de, de, ...de una nación, de una gente... Eh, eh, yo desconfío mucho de, del segundo eje. Me parece un eje peligroso. Yo, eh, fíjese, eh, yo no sé lo que es usted profesionalmente, pero si, si usted no es psicoanalista, por favor, no nos psicoanalice, porque los argentinos, yo conozco a muchos, unos son psicoanalistas y la mayoría no son psicoanalistas, eh, eh, la mayoría son tienen otras profesiones. No, no, no, no, no, no creo que sea bueno... Eh, eh, ...utilizar eh, eh, mm, eh, etiquetas identitarias con respecto a las personas o con respecto a los pueblos. Y el tema de los toros eh, eh, se, compl se, se complica se, se complica introduciendo etiquetas identitarias. Es mi opinión, y creo que, y de eso le quería preguntar, si usted está en una batalla... Eh, por una causa que desde mi punto de vista es legítima y es noble como, como también creo que, que es legítima la, la y noble la, la, la causa de quienes piensan lo contrario otra cosa es lo que nosotros aquí finalmente legislemos, decidamos y hagamos que espero que sea lo más conveniente para un país pues que tiene que tiene personas que sienten y que piensan de forma muy diversa y que y que conviven juntas y que nosotros nos toca eh, ...articular esa convivencia. Pero ah, sí, me gustaría que, que, que, que, que me dijera... ...hasta qué punto, digamos, eh, esa mezcla... ...porque le est estamos preguntando todos de una manera o de otra... De, ...de lo ecológico y lo identitario... ...le favorece a su causa o la perjudica. Y hasta qué punto, digamos, su propia estrategia inicial... ...de iniciar por un territorio cuando la situación... ...la tenemos en, en todo el país, es la misma situación muy parecida con proporciones yo las he estado analizando con proporciones que bueno que en un caso pueden estar un poco más en un sentido y en otros casos socialmente pueden estar en otro en otro sentido pero que no son proporciones tan abismales como para que en un caso se pueda entender que son absolutamente eh, minoritarias eh, y que no y que no existen es decir, que aquí en cualquier territorio de la península bueno, exceptuando, obviamente, pues quizás Galicia y la, la zona, digamos, menos mediterránea, en, en, en cualquier territorio, digamos, eh, hay, hay una proporción importante de, de, de, de personas que estarían a favor de la prohibición y personas que están a favor de que se mantenga la fiesta, en, en, en términos suficientemente relevantes como para que uno, digamos, eh, toque el tema con, con mucho cuidado, eh, porque hay personas que sienten y que tienen opiniones muy distintas ...conviviendo, y muchas personas en, en cada caso. ¿no? Entonces, me preocupa ese tema, ¿no?, de cómo, cómo lo ve usted... ...y, y por otro lado, me, me, también me, me interesa, si usted analizaba... ...cómo va evolucionando eh, la conciencia de la gente... ante los animales, me, me, me, me interesa hasta qué punto, digamos... ...determinadas acciones, eh, que, por supuesto, para quien está identificado... Con, con una sensibilidad animalista pues decir que son prematuras es una ofensa pero que respecto al grado de maduración de la sociedad pues pueden parecer eh, prematuras hasta qué punto, digamos, determinados comportamientos prematuros no pueden tener unos efectos perversos que signifiquen que, digamos, se, se obtenga el resultado contrario y es que eh, tomen fuerza posiciones que son exactamente las contrarias ¿no? decir, quiero, quiero que me haga una reflexión sobre su propia su, su propia lucha, su propia eh, su propia su propio combate. Eh, Entre otras cosas porque hay una cosa que me, me inquieta, ¿no? Y es que le ruego vaya acabo inmediatamente, señor presidente. Hay una cosa que me inquieta, ¿no? y es que insisto con el tema de, de la identidad. Y es que yo he visto decir cosas a personas. Eh, eh, que, que no las hubieran dicho jamás como hijos de una familia rica, pero que sí las dicen como hijos de un territorio o de una comunidad rica. Lo que uno no diría como hijo de una familia rica lo puede llegar a decir, digamos, eh, como hijo de una nación rica. Entonces, lo que uno no haría eh, en su conciencia moral, por, por, eh, individualmente, lo puede terminar haciendo en su conciencia colectiva, porque yo sí creo que los toros son cultura. Y lo creo en la manera en que yo estoy formado, que es como, como un científico social. Lo creo desde la antropología, como cualquier antropólogo lo creería. Aunque entiendo perfectamente que un biólogo probablemente diría, eso no es cultura. Pero eh, eh, eh, desde mi punto de vista uno puede... Eh, Vamos a valorar las culturas positivas o negativamente, pero son culturas. Sí, aunque ahí piense que determinadas so sociedades, no, eso no es cultura, pues no, esa es la cultura de esa sociedad. ¿no? Entonces, eh, eh, le hago esta reflexión porque me gustaría ver su, su reflexión especular y, finalmente, cuáles son, porque creo que su, su intervención es muy inteligente que su respuesta es inteligente, cuáles son las líneas rojas para ustedes de la ILP que estamos evaluando en el Congreso. ¿Cuáles son? Para Covaleda. Muchas gracias, señor presidente. Señor Anselmi, bienvenido a esta comisión. Y también quiero agradecerle su intervención desde el Grupo Popular. Eh, también eh, le agradezco ese tono de, y su actitud positiva al hablar de una cosa tan, tan importante que tenemos entre manos. Nos ha hablado desde el primer momento, habló usted de que la fiesta, la tauromaquia, la fiesta de los toros son anacronía, la tauromaquia es anacronía. Mire, yo quiero brindarle un término mucho más profundo y es el término ucronía. Ucronía, como usted sabe, es el contexto mítico y cultural que es capaz de superar la realidad temporal. Y en ese contexto está la fiesta y la tauromaquia. También ha hablado usted de la libertad. De la libertad individual se ha referido explícitamente. Bueno, pero desde el imperativo categórico de Kant, de Manuel Kant, usted sabe que su libertad termina cuando se enfrenta con mi libertad, con mi derecho. Termina cuando se enfrenta con mi respeto, el respeto como aficionada. A mi amor a la tauromaquia que considero, a la tauromaquia la considero un arte y cultura al mismo tiempo. Pero, fíjese, usted que mm, ha nacido en Argentina, allí bueno pues no hay una gran tradición taurina, como en el caso de otros eh, países de Hispanoamérica, como es el caso de México, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador. Y es que para comprender este espectáculo o manifestación artística tan compleja como es la tauromaquia, se necesita una iniciación o formación que normalmente tiene lugar a edades muy tempranas. No quiero entrar otra vez en la polémica. Y si es imprescindible la iniciación en todo arte, para poder apreciar su alcance y su valor y su estética, cuanto más en el arte taurino, en el que confluyen múltiples factores para poder llegar a cultivar la sensibilidad precisa, porque es necesario conocer la gran riqueza simbólica de donde parte para poder realizar un juicio certero del mismo. Y más que enfrentamiento, más que diferencia y distancia entre su planteamiento ecologista y sociológico, por una parte, y el arte taurino, permítame que llegue a, a los puntos de confluencia entre su planteamiento, entre su filosofía ecologista, ...y la estética profunda del arte taurino. ¿Y cuáles serían estas confluencias? Bueno, pues ambas disciplinas coinciden en reivindicar la defensa de la naturaleza y del campo. Desde la civilización artificial y sofisticada, donde la humanidad de hoy en día se deshumaniza. La humanidad en este ámbito y laberinto ciudadano ha roto el cordón umbilical que le unía al cosmos y a la tierra, a la madre tierra. Mire, el simbolismo más profundo de la estética taurina vendría a reivindicar esta necesidad de retorno a la naturaleza y al campo que esta sociedad está rompiendo, esa relación con el campo tan esencial. Lo mismo que ocurría en el siglo de oro español, reivindicaba también el retorno al campo, empezando por Lope de Vega o Calderón de la Barca, y antes Garcilaso, así como siglos antes lo hicieran también autores clásicos como Homero y Virgilio, igual que los labradores del poeta Gabriel y Galán, salmantino como yo, que nos invitaban a comulgar en las virtudes y valores de la ética y la estética del campo. La tauromaquia, la tauromaquia reivindica la ética y la estética del campo y de, y de la naturaleza sobre la moral de la ciudad o civilización. En la estética de la tauromaquia tenemos dos ámbitos bien diferenciados. Por una parte está la ciudad, el ámbito ciudadano, que es el ámbito artificial. Es en, el, en el siglo XVII las corridas de toros se celebraban en el centro de la ciudad, en la plaza, cuando antes no había plazas de toros. Cuando llegaron las plazas de toros, pues las plazas de toros están construidas de cemento, de hormigón, de ladrillo, es decir, pertenecen al ámbito ciudadano de lo artificial. Por otra parte, en segundo lugar, tenemos el ámbito ciudadano y el ámbito natural del campo. Y hace referencia al toro, al toro como símbolo del campo, el toro que llega a la ciudad, el toro criado entre robles, entre encinas centenarias, entre los trigos y los cereales, entre los frutos más nobles del campo. El toro es el símbolo de la pureza del campo. Y llega a la ciudad como emblema o la divisa del campo para mostrar al hombre ciudadano, a la humanidad ciudadana, lo que ha perdido en su proceso civilizador. No olvidemos que civilización etimológicamente viene de ciudad, y sin embargo, cultura viene de coleo, etimológicamente, como decía Catón el Viejo, que significa cultivo, cultivo de la tierra. Y llega el toro a la ciudad con toda la nobleza del campo y la bravura cósmica, bravura que es valor y valentía, y llega el toro como el espejo de la humanidad ideal, de esa humanidad que hemos perdido, que hemos dejado de ser. Y llega a la ciudad para invitarnos a ser lo que él es, noble y valiente de corazón. Y es que en este proceso civilizador y materialista hemos dejado de ser auténticos, hemos perdido la inocencia de los trigos y el valor para mantener en pie esa nobleza en el centro del ruedo hasta el último instante de nuestra vida, como lo hace el toro bravo. El toro es el símbolo del campo, pero es también un espejo ético de humanidad. La tauromaquia, etimológicamente, viene de tauromaquia, donde maquia, como usted sabe, es lucha, lidia también es litigio, pero lo que se pretende en la estética más profunda del toreo, del arte taurino, es llegar a la unidad. A la integridad. Al principio hay una dualidad entre el hombre y el toro, pero en el transcurso de la lidia, y gracias al temple y a los pases hondos, ver, circulares, templados, voy terminando, diciendo? gracias señor presidente, si Sí. Una pregunta, por sí. Eh, lo que se pretende es llegar a esa unidad, a esa empatía, de aquí el mito del minotauro. Mire, eh, le voy a, a poner un una frase de uno de los grandes toreros de la historia como Santiago Martín Elviti, para que usted vea la empatía, la comunión entre, entre el torero y el toro. Dice Santiago Martín Elviti, gracias al toro he aprendido a ser un poco más humano en la vida. Gracias al toro he sabido valorar mis ancestros y potenciar el origen de mi persona. Usted considera que estas palabras tan sentidas son ¿Una manifestación de crueldad respecto al toro? ¿Usted cree eso? ¿O son realmente el convertir al toro en una, una, un ser admirable, un ser que es capaz de transmitir el ideal de humanidad? Señor Anselmi, le podría bueno, pues hablar de muchas cosas más, de la ecología y de la profundidad de la ecología, pero bueno... Quisiera preguntarle, la, nos había dicho que la, los toros son la tauromaquia, es anacronía. ¿Considera que en otro momento hubiera sido posible la, determinar los toros como bien de interés cultural? Nada más, muchas gracias. Bueno, Muchísimas gracias por todas las intervenciones, las consultas, las, las palabras de amabilidad que he recibido por por la intervención y las de no tan amabilidad que son por las que quiero empezar señor Torres Mora en cierta medida ofendió en un poquito al pueblo argentino no la verdad es que eh, ese ese topi, los tópicos en general mmm, no déjen, déjenme déjeme que si quiere le, le de que avance el, el compareciente no esto es todo caso, lo si contrario té, me, es todo me... lo contrario digo no porque soy un amante del pueblo argentino y lo que he hecho es todo lo contrario, lo que he hecho es defenderlo. Eh, eh, creo que usted me ha interpretado mal. Alguien le ha dicho que no, no nos psicoanalizara y yo le he dicho que no se usara ese estigma eh, o, esa, eh, o ese prejuicio, ese tópico, que no me parecía bien usar ese tópico, porque conozco a muchos argentinos… Sí. Se ha entendido muy mal, entonces. Pues, te eh, pido pues, disculpas por haberlo entendido mal. Pues, pero yo, yo creo no creo haber que sido el único porque en, realmente. En, en el diario de sesiones y la literalidad, la literalidad de mi eh, intervención poda, podrá aclararlo. En todo caso, como soy humano y me puedo confundir eh, en, en la ha expresión, que no en la intención, he aclarado la intención. Antes, antes que nada. Gracias. Bueno, en cualquier caso, mi. mi... ...mi postura iba por ese lado porque realmente creo que si estamos pidiendo... ...que no se hagan identificaciones, es ese topicazo tremendo me parece me parece horrible... ...y aparte que sinceramente no veo el punto donde han psicoanalizado a nadie... ...todo por el contrario, creo que eh, en general saben que las posturas taurinas... ...antitaurinas son mucho más violentas que la que yo he planteado hoy aquí... ...mi postura no es en absoluto violenta, al contrario, yo dije que respeto profundamente... A las personas que sean aficionados, que hagan lo que tengan que hacer, pero he sido claro he sido claro con respecto a, a la cuestión del análisis sociológico, y en todo caso es un análisis social y no psicológico. Entonces, cuando digo que no nos psicoanalice, usted me dijo no nos psicoanalice, lo dijo usted, entonces. Ya está, ya está, ya está. De está que se de ya? Ya, queda, ya, ya lo veremos. Bueno. En definitiva, eh, voy a agrupar un poco muchas consultas que se han hecho, porque evidentemente creo que hay una serie de, de consultas que son iguales, aunque también estimo que no todos los grupos eh, esperen probablemente la misma respuesta. Pero bueno, es, es cierto que, que esto se ha, se ha consultado. Primer punto. Sí que es verdad, señor, si usted se ha dicho muchísimo lo de Francia el día de ayer, yo una cosa que quiero decir con respecto a lo de Francia, antes que nada, el señor Núñez dijo que el modelo de Francia era envidiable, para nosotros también, solo el 7% del territorio francés permite las corridas de toros, en el 93% restante son un delito. Nos encantaría ese modelo para empezar. Para seguir, decirles que tengo una carta de Federic Mitterrand, que fue Ministro de Cultura y Comunicación del año 2009 al 2012, que en noviembre de 2011 dice «El gobierno francés no piensa apoyar la candidatura de la corrida como patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. La clasificación como patrimonio inmaterial francés es una gestión fundada en la única existencia de hecho de estos elementos y no constituye en absoluto reconocimiento por parte del Estado ni promoción ni se le otorga un valor particular». Que quede claro, porque esto se ha repetido de forma falaz tantas veces, tantas veces, o sea, qué necesidad hay de mentir y manipular. Francia no declaró los toros BIC y no ha pedido nada a la UNESCO ni lo va a pedir. Y lo otro que se dijo también sobre respecto a Colombia, que también me parece que tenemos que aflojar con el tema de las mentiras, pero acá hay un punto muy importante. La Comisión de Trabajo para el Fomento y la Protección de la Tauromaquia, que ha convocado justamente este Gobierno para asesorar a la Administración, especialmente al Ministro, dice textualmente, lo pueden revisar ustedes, está colgado en Internet, en Colombia su ley de patrimonio inmaterial prohíbe proteger, prohíbe proteger las fiestas en las que se maltratan animales. Es más, hay una sentencia colombiana, la sentencia 666, que justamente está diciendo que las corridas de toros deben ser limitadas al máximo posible. Por lo cual yo les pido que revisen eso, que revisen el último informe también, la última sentencia del Consejo de Estado de Colombia que dice que los animales son sujetos de derechos. Por lo cual, y les recuerdo también que las corridas de toros en Bogotá están prohibidas desde el año pasado, como también en muchas zonas de la parte del Quindio y como también una gran lucha que se está dando en la zona de Antioquia, por lo cual poner a Latinoamérica como ejemplo, no sé si les conviene demasiado, teniendo en cuenta que por ejemplo también 119 cantones del Ecuador prohibieron las corridas de toros en el año 2011 cuando el Estado de Sonora en México también las prohibió y siete municipios mexicanos las prohibieron en los últimos meses. Por lo cual, eh, también en Perú hay dos este, zonas, una es Concepción, la otra no me acuerdo el nombre, que también lo han prohibido, la entrada de menores está prohibida en todo el Ecuador, en casi todas eh, eh, las zonas donde se hacen corridas de toros en Venezuela, a excepción de Valencia. Por lo cual, quiero decirles que eh, la situación de las corridas de toros en Latinoamérica probablemente no es para poner como ejemplo, y creería yo que la de Francia tampoco, aunque, vuelvo a decir, estamos dispuestos a negociar, que solo el 7% la siga permitiendo. Eso con respecto a lo de Francia, y ya no toco más ese tema. Eh, con respecto a lo de la UNESCO, efectivamente, la Fundación Franz Weber, la que tengo el honor de, con la que tengo el honor de colaborar, es eh, partner de la UNESCO en un sentido muy claro, que fue el Fondo de Ayudas de Respuesta Rápida para las Catástrofes Naturales, para ayudar a la naturaleza en catástrofes naturales y además por la reserva en Camerún de un animal, específicamente el chat, que bueno, tiene un riesgo de extinción y por eso estamos trabajando ahí. No trabajamos en la zona, digamos, de lo que tiene que ver con el patrimonio, pero sí conocemos exactamente los procesos de la UNESCO, pero tampoco me quiero remitir... A, a, a mi interpretación personal, sino simplemente decir que ya eh, la UNESCO el año pasado, por ejemplo, pidió a una página que se llamaba Tauro UNESCO, que habían puesto justamente, que ahora se llama Tauro Internacional, ya no se puede seguir llamando Tauro UNESCO porque la UNESCO instó a esa página web a cambiar su nombre y no relacionarlo, por lo cual la UNESCO es un tema que podemos seguir hablando, yo estoy bastante tranquilo, estoy prácticamente seguro que la UNESCO jamás podría aprobar esto como patrimonio y en caso de que lo hiciera tampoco veo mucho, demasiado la ganancia. Bueno, siguiendo por, por, por las preguntas que se me hacen, eh, señor Salvador, usted dijo una cosa que a mí me encantó, la contradicción. Usted habla de la contradicción de las sociedades. Yo pienso que la contradicción es un acto de valentía. Lo fácil es de cantarse de un lado o del otro, la contradicción, como decía Nietzsche, es lo que nos hace que nuestros cerebros se desarrollen constantemente y tendamos a la evolución. Soy favorable a la contradicción, pero contradicción tenemos muchas otras aparte de la tauromaquia y algunas las podemos ir eh, eliminando en la medida que vamos conociendo, en la medida que vamos avanzando en el conocimiento científico. Entonces es evidente que hoy tuvimos una ponencia bastante esclarificadora con respecto a la cuestión científica y a partir de ahí probablemente podamos tomar una decisión para eliminar algunas de nuestras contradicciones y sigamos teniendo algún, algunas otras. Cuando yo hablo de que se acabará, la. no, no, no tengo ninguna prueba, no soy ni futurista, ni futurologo, ni nada que se le parezca en este sentido, pero, pero como le decía, creo que hemos puesto algunos ejemplos, como pasó con la Casa del Zorro en Inglaterra, que era una tradición del país donde yo vengo, que se mencionó bastante, este, también antes teníamos un juego que se llamaba El Pato, que era un juego que nos tirábamos un pato de un lado al otro y el pato acababa reventado, este y hace aproximadamente unos 80 años se reemplazó por, una, por un balón, por una pelota de goma, por lo cual pienso que se pueden hacer cosas en ese sentido y es nuestro deporte nacional, ¿eh? el pato es nuestro deporte nacional. bien eh, con respecto a lo que se planteaba de Cataluña, bueno, aquí sí que me extiendo un pelín más porque creo que esa pregunta se hizo desde prácticamente todas las, todos los grupos y no sé si todos esperan la misma respuesta, pero yo voy a dar una que carece de todo tipo de subjetividad, simplemente me voy a dedicar a dar información. Yo sé que lo que se escuchó de este lado con respecto al asunto de Cataluña es que por razones nacionalistas esto... Mmm, ¿Se votó de la manera que se votó o se llevó de la manera que se llevó? Mire, para empezar, decirle que fui el portavoz y enlace político de esa plataforma y decirle que el texto de la ILP lo hicimos nosotros. No lo hizo ningún parlamento, ni ningún grupo político, ni nada por el estilo. Lo hicimos el movimiento de los derechos de los animales catalán. Por lo cual, en lo que estaba metido o no metido es una responsabilidad del movimiento de los derechos de los animales catalán. Y simplemente los diputados se limitaron a votar lo que allí estaba. Ustedes saben que aparte de la diferencia que existe con las iniciativas legislativas populares en la reglamentación catalana, es que nosotros teníamos la capacidad de retirarla cuando creyéramos que no iba en el sentido que habíamos propuesto en aquel momento, por lo cual la plataforma PRO seguía siendo dueña hasta el último minuto de esa ILP y la podríamos haber retirado. Entonces, contarles una anécdota que salió muy poquito. Cuando empezó el debate de los toros, el Partido de Comerciencia y Unión, el Partido Socialista, que tenían los dos digamos, grupos más mayoritarios y de los cuales teníamos tenían también la llave para cualquier tipo de aprobación, se habló de un tema que era la reforma de la corrida de toros. Y un tema que sonó mucho. Es decir, ¿por qué no hacemos una corrida de toros reformada al estilo, creo yo, de Las Vegas? Una cosa del estilo, se si es hizo una vez una corrida en Las Vegas, el toro tenía un velcro, una serie de cuestiones donde se reducía el sufrimiento de los animales. ¿Y quiénes fueron los que no aceptaron? El lobby taurino y el movimiento de los derechos de los animales. Y eso, en mi opinión, honra al lobby taurino. Se los voy a decir. Porque si hay una liturgia, esa liturgia se rompe, evidentemente, también se rompe algo llamado tradición. Como se ha roto cuando se le puso el peto a los caballos? Cuando, como se ha roto cuando...? Sí, mire, tenemos tenemos algunas manifestaciones, tengo, hay que tirar de meroteca. Cuando se puso el peto a los caballos, los taurinos más ortodoxos decían que eso dejaba de ser corrida. Usted sabe que en ocasiones se medía la bravura de un toro en, en función de cuántos caballos destripara. Un taurino actual no podría ver una corrida de aquella época. Eran tremendamente crueles. Hay imágenes, todavía en blanco y negro, de, de TV Española, este, que muestra este tipo de, de corridas. Y evidentemente la corrida de toros se reformó muchísimas veces y hubo muchísimas reformas en este sentido por lo cual hay que tirar de meroteca este, en este sentido ahora, sigo con lo de Cataluña yo les voy a decir otra cosa más les voy a dar una serie de datos en todo el Estado español hay 131 ciudades que prohíben el uso de animales en circo, 99 son catalanas es la única autonomía de todo el Estado que prohíbe el sacrificio o matanza o ejecución de perros y gatos en las perreras y en las protectoras es eh, la única que tiene un código civil que diferencia a los animales de las cosas. De hecho, es uno de los únicos cinco códigos civiles en el mundo que diferencia a los animales de las cosas. Es una autonomía, donde se ha avanzado al punto de que los animales no pueden ser exhibidos en los escaparates para evitar la compra compulsiva y la compra compasiva. Evidentemente, eh, cuando se habla de temas identitarios, claro que se habló de tema identitario en Cataluña, hubo una comparecencia de una antropóloga de la Universidad de Valladolid, catalana no tenía mucho la señora, que dijo que los catalanes se sienten identificados con la protección animal, lo cual probablemente sea una comparecencia maravillosa, porque si existe una identidad, es una identidad con la compasión, una identidad con el respeto, una identidad con la evolución del pensamiento. Entonces, por lo cual, si hay una identidad fue esa, no van a encontrar ni una sola comparecencia más, ni una sola declaración de motivos, ni una sola ponencia de ningún diputado, catalán en un sentido identitario. Y yo, que visité uno por uno con mi portafolio, a todos ellos les puedo decir que nunca tuve una apreciación de esas características. Y en las 180.000 firmas que se recogieron, no les voy a negar, hubo algunas personas que tenían manifestaciones de estas características, pero evidentemente no fue la mayoría. Ni, ni siquiera una pequeña minoría, menos que eso. Decirles con respecto al asunto de los correvos un punto muy importante a reconocer. ¿Qué pasó con los Decían, No se prohibieron los correbos tampoco se prohibieron los circos con animales, tampoco se prohibió la caza, tampoco se prohibieron los zoológicos. Muchas actividades que hacemos y nos divertimos a base del sufrimiento innecesario de los animales tampoco se prohibieron. Cuando nosotros decidimos llevar esa iniciativa legislativa popular, nuestra base jurídica, era, o llevamos todo lo que sea animales en espectáculos y con objetivos de diversión, o llevamos a aquel que está un poco más rechazado que al resto, y evidentemente la corrida de toros tiene más rechazo, y para mí es por su sinceridad, ¿eh? simplemente eso. Yo pienso que si la gente viera lo que le pasa a los, a los animales en la trastienda de los circos, evidentemente también estaría en contra. Pero evidentemente la plástica sangrienta de la corrida de toros hace que tenga bastante más rechazo. Entonces, decirles simplemente que, la ley que se aprobó de los correos no es un blindaje, señores, las leyes no blindan. O sea, usar la palabra blindaje a mí en democracia me aterra, ¿eh? me aterra la palabra blindaje en un Estado democrático. Les voy a decir más, esa ley pasó de ser un manual de buenas prácticas, era un manual de buenas prácticas que daba una serie de recomendaciones. Cuando esas recomendaciones no se cumplían, nosotros podíamos coserlos a denuncias que nos las archivaban absolutamente todas porque no eran vinculantes. Ese manual de buenas prácticas se pasó a vinculante, se limitaron los correbows territorialmente, se limitaron los correbows temporalmente, el silencio... ...en las respuestas administrativas ante los permisos... ...ahora no es positivo, ahora es negativo... ...antes era positivo el silencio administrativo... ...ante los permisos... ...se han puesto una serie de medidas... ...perdónenme que leo solamente tres o cuatro... ...las bolas encendidas no pueden pasar más de 15 minutos... ...antes pasaban mucho más de 15 minutos... ...se pueden hacer eh, este tipo de espectáculos... del embolado solamente cuando la situación... Eh, ...climática es menos calurosa... ...el animal debe ser retirado... ...si da evidentes indicios de agotamiento... ...o si se detectan lesiones... Hay prohibiciones y objeciones individuales. La participación en el espectáculo de menores de 14 años, prohibida completamente. Práctica, eh, prácticas contra los animales que les provoquen daños están penalizadas. Todo eso no lo teníamos antes. Los correbouses están más regulados que nunca. Y les voy a decir una cosa. Si en algún momento algo se quiere prohibir, primero se tiene que regular. Siempre ha sido así. Entonces, evidentemente, este era el paso más lógico. Que tenía que darse. ¿Para mí es suficiente? No. Para mí, a título personal, no es suficiente prácticamente nada de lo que hacemos con los animales. Pero evidentemente es un paso. Voy a terminar. Sí, sí, sí. Ya, ya. Eh, ...quiero responder algunas cositas más... ...así como bastante importantes... ...el tema de las subvenciones... ...rapidísimo le cuento señor Bosch... ...sí, la campaña No More Fans... ...yo les sugiero que entren, que vean... ...son iniciativas de eurodiputados... ...que están pidiendo que se deje de subvencionar... ...pero en el día de ayer se dijo varias veces... ...que acá no hay un duro, que esto no se subvenciona... ...yo aporto unos datos solamente del 2013... ...rapiditos, algunos son de prensa... ...primero, administración municipal... ...pongo un ejemplo solo, eh, para no extenderme mucho... Eh, ...se critica que se destinen... ...1,3 1, millones de euros... ...a la Feria de Santiago... ...y eso se dedique al fomento del empleo joven, luego esto se los dijo, en Santander. Luego, iniciativa tilda indecente que la Diputación aporte más dinero a la escuela taurina, esto es en Levante, 250.000 euros a la escuela taurina. El PSOE de la Diputación critica que el PP se gaste más de un millón de euros en un museo taurino, esto es en Málaga. Luego, tenemos el tema autonómico ahora, vamos a pasar a la autonomía, la Comunidad de Madrid dos millones quinientos mil euros destinados a la tauromaquia. A nivel de presupuesto, tres millones trescientos mil euros que entran en presupuestos destinados a actividades taurinas y un tema que acá se tocó muy, muy interesante, que decía que hay un canon que se paga. Los destinos del canon de la explotación de la plaza van destinados, dice, los derechos de canon aportados por la empresa adjudicataria de la explotación de la plaza de toro de las ventas, se destinará a la mejora del propio edificio, por lo cual todo el canon que se paga vuelve de nuevo este, como a lo mismo. Esto es interesantísimo. Seguimos, se ¿eh? acabó. ¿eh? El 21 de marzo del 2013, Boletín Oficial del Estado... Tienen un montón de ítems, 190.000, 56.000, 60.000, 77.000, 15.000, sumen ustedes mismos todo esto. Por último, solicitud de informes por parte del señor Jean-Joseph Nuet y Pujals. Y entonces, aquí donde se reconoce, eh, dice, bueno, importes concedidos a las asociaciones de criadoras de toro de liga que gestionan la raza de bovina de toro de liga, 7,5 millones. Radio Televisión Española, 7 millones también, es una respuesta pública que se ha hecho. Yo quiero decir que sigamos manejándonos con cierta, uh, sí, exactamente cierto criterio. Creo que no tengo muchísimo más tiempo para poder responder, solo quería reservarme este último minuto para comentarles que nosotros, los movimientos, el movimiento de los derechos de los animales, es un movimiento social y no una quietud social, por lo cual... A toda acción, como se dijo en estos días, se le concede el derecho a reacción. Y el movimiento de los derechos de los animales ha puesto en marcha una iniciativa legislativa popular de coordinaciones autonómicas que va a traer a, este, a esta casa democrática dentro de unos años. A partir de... se llama Pan y Toros. Pueden encontrarlo en panitoros.es o pueden encontrarlo en el Facebook en el Twitter para saber de qué se trata. Todas las autonomías estamos trabajando, estamos coordinándonos para hablar de este tema y para saber cuál va a ser la reacción. La postura es muy clara. Todo lo que se apruebe aquí será derogado. Y además vamos a tocar tres o cuatro temas muy importantes como por ejemplo el fin de las ayudas públicas, la prohibición de la entrada de menores y el acceso de menores a las, a las plazas de toros, la devolución a las autonomías de las competencias que se puedan llegar a invadir en el caso que suceda y no tenemos ningún tipo de inconveniente en dialogarlo con todos los grupos el hecho de plantear una reconversión del sector, por lo menos para las empresas que así lo merezcan y así lo quieran. El movimiento de los derechos de los animales tiene todo el derecho de, de tener esta reacción tal y como se dijo los días pasados, la sociedad funciona así. Por lo cual dentro de un tiempo pues probablemente tengamos que volver a, a conversar de este tema en esta casa y todo debate siempre es positivo y siempre tiene que ser bienvenido y espero que las consideraciones que se tuvieron en los días pasados a la comisión promotora de esta YLP que hoy estamos hablando sean las mismas y con, la misma, con el mismo abrazo y el mismo respeto nos traten a nosotros cuando traigamos la nuestra. Muchísimas gracias.